Hola, mi nombre es Jessica Rijo, eh, pertenezco a Mujeres en Lucha, el defensor de género y dignidad rebelde y a la vez estamos en Una Menos Tipoletis. Vinimos al encuentro regional en Cholecho Chuel, Elf, eh, preparándonos para el plurinacional en Furilochi. Eh, nos encontramos con un montón de organizaciones y mujeres y disidencias de distintas localidades, participamos de talleres, de mesas patriarcales, por ejemplo, donde... Contamos la situación de cada ciudad, de los barrios y, y presentamos como proyectos y actividades a futuro juntas y, y que vamos a presentar también en el Plurin en Bariloche. Así que bueno, nos vemos en Bariloche todas y todas.